Que pare con las Flash, <ríe> durito ahí. <ríe> no, no copia. No, para lo quería aquí. Milag ¿para dónde? ¿O oh, de ¿O oh, pasamos a más fácil? Bueno, voy a correr bien. ¿eh? Se me laguea. Escúchame, no tengo un tractor. Ahí me traje unos mates. Pásame la bomba. Vos el amarillo. El amarillo Sí. No, el violeta. Bajo para un menos 98. Bueno. Desmoqueo, cabecinha. Ah, qué plata tiene mal. entro y me rompe en la cabeza. No, no, no, no. Tensai. Murió. Murió <risa> Me mató a mí. Ay, lo repartivo. ¿Estás uh, bien? No, no, no, no, no. A dos manitos. Hola manito. Hello manito. Hello bro. Hello, mala baga. Vamos, ¿eh? sí, vamos a ver, Eh, como quieran. Yo de rato. Quieren correr yo, les flasho. L. Vialeta, mira atrás. Ah. Mercado, salió. muy medio. No, pegué a pecho también, boludo. <ríe> Huyó casi con un por otro. No Vamos a ver el palacio entonces. L. Murió L. ¿A Murió A. Muy bueno. ¿Puedes pegar la peta en palacio? La llevé, la llevé. Está la P Mercado. Pero avísenme. Uf. Otra ah, vez se, decirle, eh. ah, se me tragó. Ahí está. No, se me traga. No, no vaya a banana, no vaya a banana, van <risa> a detonar, hermano. Uh, vale, azul. Profirma que to banana eat meat. Ratas tocado. Una no, 33. Oh, Dios, el Pasen bingo. No hay un Buda, como la latina P está en menos 79 Conector, Matalo que no puedo salir okay, Buda Te flash L, nadie me mira CT Están los dos Buda La CT Murió, no, no se mató Pero todo lo vamos a acá, tranqui. No no, no, no, no no Bueno, ¿Qué buenísimo. No voy a ir trolea. No compré el tízar. Tapete, medio, no sé qué tiene. Tapete, gente. Medio. Tapete, entra en B. PERO ayudamos, amarillo? Hay uno L, lo escuché. Forest, ¿Qué sé, <risa> Pas, sí, no sé, no sé, Bastante pero no te me ponga delante. Hay dos AP en medio Queda uno solo. ¿Cómo quedó AP? No, no, en el suelo. Ay, arena. arena. Uf. Haré ainda, ya ainda mm -hmm. Shush, cuesta, cuesta Eh, iglesia, eh se escondió en el cementerio En el humo Ah, que ver creo, ¿no? ¿Se lo no pudo montar para la iglesia si estaba en el humo? Ah, ¿lo mataste? Si, sí, igual no tenemos bomba, ¿eh? Voy a por si acaso Sí, mejor, pero no sé dónde voy a estar. Puede estar FK. Yo estoy corriendo con la gana. Está acá tapete. No, te estoy caleando mal, agüello. Murió tapete. Tenemos bombas. <risa> <Uf, risa> me cagué todo. <risa> me cagué todo la mochila del albañil. <risa> No, se gastaba todo, let's go, let's go. No, ok Está retrón con la flash. Voy a denunciar por conducta, madre. ¿Cuántas flechas tienes verde? Puedo tener que son todas mía, boludo. Mi equipo me está retroleando Yo soy un moto. Le re todo. No, no hay un taser. Vamos a escuchar la radio. Bomba acá. Uy, me quemé. ¿A vos te llamas Agustín? Sí Buena ¿Cómo le voy a errar eso? ¿Cómo le voy a entrar ser. Oh, crap. Gear up. We aren't going out. To... walk here. Drawing flashbang. Uviolet. Uh,